hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien este título que acabáis de leer no es nada catastrofista al contrario quiero que tengamos conocimientos de qué es lo que puede pasar sobre este terremoto el big one es evidente que cuando se habla de el mega que puede ocurrir en san francisco o en esta falla ¿no? donde se encuentra situada esta ciudad, estamos hablando de una falla de varios kilómetros de largo, de va varios cientos de kilómetros de largo, y que eh, podría, pues, teóricamente, pues, devastar la zona. Pero veréis cómo no es exactamente del todo así. Si nos basamos en el terremoto que ocurrió en el año 1906, podemos recordar que fue de 7,9 en esta famosa escala de Richter. Fallecieron pues alrededor de 3000 personas y esto causó pues unos daños de infraestructura bastante importantes en Estados Unidos. Pero claro, los tiempos cambian. Y es evidente que las infraestructuras que existen ahora mismo pues no son como las que habían en el año 1906 ni mucho menos. Aquello se puede recordar de que fue pues algo dentro de la historia, nosotros no vivíamos, pero que dentro de la historia pues fue algo muy doloroso y sobre todo en pérdidas económicas. Podemos irnos a otros terremotos que han causado pues grandes estragos en el mundo, el de México hace poquito y luego pues diferentes incluso terremotos marinos que han eh, ...ocasionado, por decirlo de alguna manera, estos tsunamis, ¿no? Sería un maremoto más que un terremoto. Esto, pues, es evidente que genera unas grandes olas y, pues, bueno, puede... Eh, pues, devastar zonas bastante importantes. Pero vamos a hablar de este terremoto concretamente que aún no ha ocurrido. Y que los científicos dicen que puede ocurrir. No es que vaya a ocurrir, pero veréis por qué. A lo largo de más de 100 años, mucho más de 100 años, de 100, sí, unos 100 años aproximadamente, se ha ido estudiando todos los movimientos sísmicos de esta zona. Se sabe que es una de las placas continentales que se están separando, por decirlo de alguna manera, y se puede decir que incluso hay alguna información por ahí que dice que América se está partiendo, ...América, el continente americano y en, concretamente Estados Unidos se está partiendo. Bueno, esto es así y no es del todo así. Sí es cierto que el movimiento de placas es algo pues que es inevitable, que no vamos a evitar... ...y que eh, se están incluso creando en algunas zonas del mundo a través de los volcanes... ...a través de los movimientos, de esos temblores se están creando zonas de tierra que son nuevas... Esto ha sido así durante toda la historia del planeta Tierra. El planeta Tierra es pues, una entidad viva y que está en constante movimiento y que los elementos naturales pues, van accionando y reaccionando según pues, eh, lo que va ocurriendo dentro de nuestro planeta y sobre todo con este movimiento de placas. Pero ¿puede ocurrir este terremoto? Pues puede ocurrir puede ocurrir. Incluso hay científicos que hablan de un megaterremoto de, de escala 9, de 9,1 para ser más concretos. Claro, 9,1 9,1 sería una devastación total. Estaríamos hablando de un terremoto que podría durar pues la friolera de 5 minutos. ¿Os imagináis un terremoto de escala 9, 5 minutos? Pues bueno, esto sería... Pues devastador y es más, no lo aguantarían ni las infraestructuras mejor preparadas Pero bueno, esto no es exactamente así, esto es un cálculo que se ha ido haciendo Y que hay otros cálculos, que es lo que yo vengo a decir aquí Que son unos cálculos que dicen que esto no ocurrirá nunca Sí, y veréis por qué Porque a lo largo de estos 100 años que os he contado se han estudiado Pues todos los movimientos que han ocurrido en esta zona esos movimientos lo que ha ocasionado es que se vaya destensando ¿eh? se vaya destensando de alguna manera lo que es la falla por completo vamos a poner un símil imaginaos pues una barra de pan o un trozo de pan que está pues, recién hecho recién sacado del horno y hay dos formas de partirlo fuerte o bien ir partiéndolo despacito y que se vaya todo desprendiendo poco a poco pues esto es lo que pasaría con la corteza terrestre, es lo que, estaría, lo que podría pasar. Y se ha estudiado de que podría ser de esta forma. Es decir, que todos los pequeños seísmos, 3,5, 2,9, 2,1, 1,7, han habido diferentes movimientos y diferentes Seísmos, incluso pequeños seísmos que ocurren prácticamente a lo largo de un mes pueden ocurrir varias veces Pero no se detectan Es decir, se detectan, los aparatos sí lo detectan Pero las personas que están sobre esta zona, pues bueno, no detectan prácticamente nada O incluso pues nada, por decirlo de alguna manera Es muy curioso porque... Eh, se tiene como noticia que parece que va a haber ese terremoto y que se va a hundir todo. Entonces hay que tener cuidado con todo esto porque hay diferentes estudios. No solamente hay un estudio de que el de Big One y va a explotar todo y va a saltar por los aires y va a durar, incluso he llegado a escuchar y a leer por ahí, que el Big One iba a ocurrir inminentemente, no se sabe cuándo va a ocurrir. No se sabe cuándo va a ocurrir. Y no solamente eso, sino que se habla de que puede haber un movimiento sísmico de 20 y 30 minutos. Bueno, si eso ocurriese así, entonces sí sería una devastación total. Pero esos datos no están basados en absolutamente nada. Así que, eh, por decirlo de alguna manera, este vídeo es para dar un poquito de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, a las personas que piensan que la falla tectónica de San Andrés va a saltar por los aires y que se va a separar el continente americano y que va a salir un nuevo continente en cuestión de segundos. Y no, bueno, no hay que ser tan alarmista y tan eh, eh, catastrofista con todo esto. Es evidente que han ido sucediendo pero no por mensajes apocalípticos, sino porque la Tierra está viva y se mueve. La Tierra, pues sus placas tectónicas, pues bueno, se van separando, otras se van juntando y la Tierra pues parece que es como que se va reordenando dentro de lo que se conforma como el planeta Tierra. Así que yo os dejo este, este vídeo un poco, pues bueno, a modo de información, porque me lo habéis pedido y teóricamente no hay nada. ...que diga que vaya a ocurrir este terremoto de forma inminente. Aunque sí es cierto que últimamente han ocurrido pues, diferentes eh, catástrofes naturales... ...porque son naturales y ha sido pues, bastante o un poco devastador en algunas zonas. Pero también os digo una cosa. La zona esta de la falla de San, Andrés y de San Andrés y sobre todo San Francisco, pues parece como que hay bastantes edificios que ya se han construido teniendo en cuenta que pueda haber, pues no, un terremoto de escala 9, pero sí un terremoto de escala 4 o de escala 5 y que pueda ser eh, que esto, pues con este tipo de edificación y de construcción, pues pueda salvar un poquito el tipo y lo que pueda ocurrir. También se sabe que en Japón y en otras zonas del mundo, pues también se están construyendo y se han construido pues, diferentes edificios e infraestructuras que aguantarían. Y además, eh, me gustaría que vieseis alguno de estos documentales que hay pues, en, al, en algunos canales conocidos y cómo fabrican. Esas, esos, esa cimentación y cómo eh, levantan esos edificios tan altos a prueba de terremotos. Esto no ocurrió a principios del siglo XX. Y esto fue lo que ocurrió. Hay que recordar que las casas en aquel entonces, muchas, los tejados, los techados, los suelos, eran de madera. ¿eh? Eran de madera. y no tenían pues ninguna medida de seguridad pues, para un evento de este tipo al contrario eran pues bastante rudimentarias las edificaciones y las construcciones y a raíz de aquí del año 1906 es cuando mmm, se empieza a tomar cartas en el asunto ya desde entonces se empiezan a tomar cartas en el asunto en materia de construcción así que yo os dejo este vídeo no nos vamos a alarmar Puede ser que se hayan ido pues todas esas fuerzas que pueden generar que las placas tectónicas eh, colapsen y pues, puedan ocurrir, pues, pueda ocurrir un gran terremoto, es decir, que han habido seísmos, pequeños seísmos que han ido descensando un poco y que esperemos que no ocurra nunca. Así que vamos a dar un mensaje de tranquilidad y por mi parte, nada más. Es un tema que me habéis pedido, que lo he estado mirando. Me ha parecido muy curioso, un tema muy bonito para poder estudiar, para poder investigar y, bueno, vosotros tenéis eh, en vuestra mano mucha información también para sacar vuestras propias conclusiones. Pero por mi parte os doy un mensaje de tranquilidad y, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, amigo. ¡Hasta luego!